las bicicletas van sin parar, cuántas opciones para jugar. A la plaza, a la plaza, a la plaza.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 ¡Claro que sí! <risas>